¿Qué estáis haciendo? Eh, pues estamos recortando pezuñas, el geriátrico, que son muy abuelitas, y Y tienen problemas de... La mayoría tienen problemas de movilidad. Y luego que la edad, como los humanos, pues van teniendo artrosis, les va cambiando el apoyo y les crecen las pezuñas. Entonces hay que recortárselo cada poquito. Eh, y estamos con Martita. <risa> y... Martita, si veis, mira por ejemplo sí. Esto es como nuestro, esto es como si lleváramos un zapato nosotros Entonces cuando crece esta parte Ella le ha crecido la suela de aquí Es como uh -huh. si lleváramos un zapato que estamos eh, apoyando así con el lateral Y uh -huh. les molesta Y ahora lo que hacemos es recortarle pues, todo el sobrante ¿Vale? Pues como si tuviera un zapatito nuevo para que apoye, para que apoye bien. ¿Vale Martita? ¿Vale? Vale. Y la verdad que se portan súper bien. <risa> y esto solo hacemos pues cada pocos meses. Y cada vez que podemos, cada dos, tres meses, porque sí que es verdad, aquí como podéis ver aquí eh, Pablito también y Frida. Eh, que Frida vive amputada de su manita adelante y Pablito de su pie detrás. Eh, y en general pues, son todas muy mayores. Martita tiene... ¿Qué edad tiene ahora, Edu? Martita, Martita tendrá 11 años tranquilamente. Vino en 2015 y ya era adulta. No, yo creo que tiene más edad. si vino con... No tenía con Julieta... No, no la edad, pero en 2015 ya, era, ya había sido madre muchas veces. ¿Qué bien te portas? 是你 <laughs> <laughs>